Bueno, quiero darle eh, gracias a Dios porque nos permite seguir fortaleciendo todos estos procesos comunitarios. Eh, EPM sacó entonces una convocatoria y como ustedes han podido darse cuenta, Alejandría, dentro de la administración municipal presentamos la propuesta. Somos ganadores de ese alumbrado tan hermoso que va a tener nuestro parque. Como lo pueden observar, se va a poder adecuar muy bien. Entonces, gracias también EPM por hacernos partícipes, por tenernos en cuenta. Y gracias porque a pesar de la pandemia y la contingencia, pues vamos a poder mostrar este parque tan divino. Eh, esta campaña Encendamos la Alegría que está patrocinando FM y que nos parece muy bonita, muy significativa y por eso queremos también invitar a la comunidad a participar de los eh, concursos del dibujo, cuento, poesía, trova y relato. Todas las edades pueden participar, van a haber también unas premiaciones para ellos, van a hacer unas anchetas eh, invitamos también desde la Administración Municipal eh, el concurso por las cuadras. Queremos ver nuestras cuadras alumbradas, porque no solamente va a ser el parque, va a ser por cada sector que vamos a tener un alumbrado, donde los invitamos a participar. Van a haber unos pre, unas premiaciones, pero vamos a tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. Va a ser eh, reciclaje, el material va a ser reciclaje para que nos vamos entonces preparando. Estamos invitando entonces tres líderes por cada cuadra para que hagamos de nuestros eh, sectores eh, un sector muy lindo lleno de alegría en donde vamos a encender esta campaña encendamos la alegría que es lo más importante y primordial y porque esto también nos va a sumar a, a los puntos de PM porque queremos seguir ganándonos estos concursos y tenemos que hacer un trabajo muy grande tenemos que cuidar estos alumbrados para poder participar luego en otros años, entonces también le pido el favor a la comunidad para que los protejamos y los cuidamos. Y como les estaba contando, entonces para los concursos de las cuadras vamos a tener unas premiaciones. El primer puesto eh, se le va a entregar un millón de pesos, el segundo puesto 800 mil pesos y el tercer puesto de 500 mil pesos. Esto con el fin de incentivar, motivar, acompañar. Además, cada uno de nuestros secretarios de despacho va a estar acompañando esas cuadras, esos sectores. Y los concejales también están invitados a que hagan parte de esta campaña para acompañar las cuadras. Entonces es el momento para invitarlos. Este 29 de septiembre a las 7 de la noche en el Salón Comunal en donde les vamos a informar, les vamos a comunicar y por medio de este video vamos a difundir toda la información para poder participar y cuidar de estos alumbrados tan bonitos que vamos a tener en nuestro municipio. Ya entonces, los secretarios de despacho nos van a compartir el mensaje de reflexión para cuidar los servicios públicos. Utiliza un vaso con agua para cepillarte y cierra la llave al enjabonarte. Apaga las luces cuando salgas de casa. Evita encender bombillos y lámparas. Aprovecha la luz natural. Recolecta y utiliza las aguas lluvias para regar tu jardín. Examina las llaves de agua, cañerías y tubería buscando fugas de agua. Usar bombillas de bajo consumo ahorra hasta el 75%. Si ponemos en práctica todos estos tics, y sembramos un árbol una vez por año, estamos contribuyendo al mejoramiento del, del medio ambiente.